Bienvenidos a nuestro canal sobre el desarrollo sostenible. En este canal queremos concienciar sobre el tema a jóvenes ingenieros y a estudiantes. También os invitamos a que echéis un vistazo a nuestras playlists donde encontraréis unos vídeos muy interesantes relacionados con el tema. Estos vídeos tratan sobre trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, acción por el clima y paz, justicia e instituciones sólidas. Esperamos que os guste y que aprendáis mucho.